Estando lleno de poder se dirige a la batalla, donde alta pelea en ese planeta estalla, no sabe si vas a ganar o perder, sabe que altos combates en su vida va a tener, no sabe a quién vas a tener que enfrentarse, solo sabe que por nada hay que lamentarse.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 abre el monstruo, destruye a su hermano de la infancia en su rostro, crece la furia, crece el odio, hizo mucho daño, ahora que se aguante el demonio, le dice algo a King que se aleje enseguida, que se llega, que vive, que interrumpen en su riña, desde un par de piñas cae ese gil, lo deja que le ve el poder al cien para el seguir, alienígena, resentido, no puede ganar, ni con trampas es poderoso, se quiere matar, y esta es una parte de un momento glorioso, en ese planeta en ruinas ha salido victorioso,